Eh, saludos mis amigos, qué bueno que están acá en este día maravilloso. Es más un maravilloso día porque es importante cada vez que nos levantamos verdad, y podemos respirar, eh, ya que es una dicha y una oportunidad que tenemos para accionar en nuestro día, en nuestro diario de vida. Bien, hay un tema importante que he querido tratar con la comunidad de ustedes, los que me siguen y los que todavía aún no me siguen, pero que sí encontraron que el tema es interesante con relación a lo que son las redes sociales. Las redes sociales en los últimos tiempos han tomado un auge muy fuerte, muy tremendo, con relación a lo que es la interacción entre los mundos. No importa dónde se encuentren, existe lo que es la conexión. Y quizá podríamos decir que el hecho de nosotros pues poder tener ciertos traductores que a través de, los, de las redes sociales, usted le escribe en su idioma y le sale en el idioma, con el cual usted está interactuando, se dan algunas situaciones las cuales no son muy deseadas para lo que es Estados Unidos. Por esa razón, en el gobierno del presidente Trump se había cierto, se está haciendo requerimiento a lo que son las redes sociales de las personas que aplican por un visado a Estados Unidos. Eh, ¿Por qué se aplica esto? Porque ellos quieren garantizar la seguridad de, de sus ciudadanos estadounidenses allá y que las personas que vayan no sean envueltas en, en varias situaciones. Hay una modalidad actualmente que es la prostitución a través de las redes sociales que se está implementando bastante. Si usted es la persona que en un futuro piensa estar en un Estados si Unidos, tiene que tener cuenta cómo utilizar las redes sociales. ¿Qué tipo de redes sociales hay que evitar? o si la va a utilizar, darle el uso correcto. Se está utilizando mucho lo que es el Facebook, además del Facebook, el mismo WhatsApp se está utilizando. Ellos están pidiendo que usted indique cuáles son las redes sociales que usted utiliza, sus números de móvil, eh, entre una serie para dentro de ello detectar qué tipo de actividad o uso usted le está dando a sus redes sociales. Eh, la prostitución es una causa de una a lo que es Estados Unidos, ellos le hacen una serie de preguntas de seguridad, la cual ellos toman muy en serio. Y, por ejemplo, si usted le oculta información con relación a alguna red social que usted tiene, pues usted puede ser que su visado le sea negado. Por eso es importante que usted se limpie con relación a lo que son las redes sociales. pues está envuelto en bastante peligro. Eh, es inadmisible toda persona que se involucre en asuntos de tráfico de órganos, de terrorismo, de prostitución, existe esta parte del lavado de activos. Entonces, por eso es que uno tiene que tener en cuenta, uno, sus redes sociales, cómo la usa, con quién interactúa, entre otras cosas, ya que son elementos que van a tomar en cuenta, van a tomar en consideración a la hora de emitir un visado. Ojo con esto, ojo con esto, muchos de nuestros jóvenes están cayendo en esta trampa, y deben evitarlo a como del lugar. Las redes sociales son un monstruo eh, que si se mal utilizan, pues le van a hacer daño tanto a, a la misma persona como al mismo futuro, pues toda persona quiere o pretende ir a Estados Unidos a mejorar su calidad de vida. Y quizás el mal uso de esas redes sociales dará como el traste que le sea negado. Así es que otro punto más es que también debe considerar el recordar los números que usted ha utilizado o simplemente si quedan conectados con el nombre suyo, lo tiene otra persona, desvincúle lo, vaya a la compañía telefónica y dígale que ese número ya no le pertenece a usted para que no siga adjudicado a su persona y no se vea perjudicado por el uso que le dan otras personas. Así es que he hecho este video de una manera corta o breve para que ustedes pues, eh, estén alerta con relación a este caso. Y con relación al tema migratorio, ya para lo que es eh, el mes de enero en adelante, más bien dicho de febrero, trabajarían con lo que es la visa de no inmigrante. En las embajadas empezarán a dar apertura a las entrevistas. En el mes de enero no, porque incluso habían varias que estaban programadas y la la enviaron más o no la enviaron, simplemente la cancelaron y las personas tienen que programar nuevamente. Está trabajando con las visas que son de niños, cuyos padres tiene cuyo padre ya tienen sus visas o por lo menos uno de ellos y que por lo menos no esté alguno de ellos en Estados Unidos, ni sea residente ni sea ciudadano. En ese caso está dando lo que es el visado automático que le corresponde. Las renovaciones las están haciendo personas que tengan más de 12 meses de un visado. Eh, son los beneficios que actualmente están. Así que esperamos que este año... Ya yo le colgué el boletín de visas eh, con el cual ustedes pueden observar qué está pasando para este mes de, de enero del 2021. El boletín de visas salió. Así es que vayan a, a los otros videos y vean en dónde están sus casos eh, Suscríbete al canal... Realmente estas informaciones son útiles, así como esta, entre otras informaciones. También les estaremos suministrando. Eh, y esperamos que sigan viniendo mejores noticias. Lo del DACA, lo de los DREAMers, son temas que realmente han estado bien, bien. A los DREAMers se le está permitiendo el permiso para trabajar dos años. Se le está permitiendo a los que no han aplicado eh, eh, para para ser beneficiados con el programa, pues que puedan introducirlo, y lo que se les rechazó, bueno, pues pueden volverlo a, a introducir. El DREAMER tiene que ver con aquellos niños que llegaron a Estados Unidos y que no están legales, o sea, llegaron bajo el estatus de ilegalidad, y, y eso fue algo que hizo el presidente Obama para regularizar el estatus migratorio de estos niños que llegaron a Estados Unidos, en la infancia, hay unos requisitos que están plasmados ahí, usted lo puede ver también en uno de los videos que también hemos colgado, así que muchas bendiciones y esperamos que este video les, sea, les, les sirva de mucha importancia, eh, comparte este video y si no me está siguiendo pues sígueme, así que muchas bendiciones para todos.